Estamos de regreso, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Este es, esto es de mañana. Análisis, noticias, comentarios, reportajes y entrevistas interesantísimas sí. cada vez. Hoy tenemos una. Van a entrevistar ahora al, al doctor? Sí, a, al doctor Marcos Bonilla, que está con nosotros vía Skype. Pero... Saludos, Marcos. Buenos días. Sí, Placer sí. de tenerte, sí. como sí. siempre, aquí sí. en sí. De Mañana. Buen día, buen día. Saludos a todos por ahí y Doctor, a todos los que nos ven y nos escuchan. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Bien, bien gracias a Dios. Qué bueno, placer de verte. Mira, eh, estamos eh, contigo, ¿verdad?, para ver la realidad del COVID en la provincia de Duarte. Siempre ha habido como un criterio un tanto diferente o alguna diferencia, aunque sea mínima, en la apreciación que tienen ustedes los médicos y sobre todo el gremio y la que tienen las autoridades. Pero, ¿cuál es tu realidad del COVID como eh, director eh, provincial del Colegio Médico Dominicano? ¿Y cuál es, la, cuál es la situación? Bien, actualmente el COVID sigue aumentando. Como hemos estado dándole seguimiento día tras día, eh, hemos notado de que las, tanto los centros clínicos como privado, eh, clínicos eh, privados y públicos están saturados de pacientes con COVID, tanto sintomáticos como asintomáticos. En esto me refiero a muchos pacientes que tienen patologías, eh, síntomas eh, propios del COVID. Y han necesitado internamiento, incluso eh, la unidad de cuidado intensivo y más allá la ventilación. Y otros pacientes que van por otra patología y a las, eh, al llevar el protocolo eh, le diagnosticamos lo que es eh, un COVID positivo. Todos estos pacientes eh, han ido en aumento y se le está trabajando por... Eh, ...por el protocolo existente ahora mismo. Eh, lamento de que eh, la población no estemos eh, acatando lo que es el protocolo en la ciudadanía... ...con respecto a lo que es el cuidado, el uso de mascarilla, la higienización, el distanciamiento físico en todos los lugares. He estado notando cómo se están abarrotando lo que son todos los lugares... De donde hay una gran circulación de personas. A esto me refiero a los centros comerciales, a los, al mercado público, a los centros clínicos, a, a todos los, los índoles de, de lugares donde hay un masivo eh, pase de personas. Doctor, buenos días. Hola, ¿cómo está, Francis? Bien, mire, una cosa. En, ¿Se puede llamar que estaríamos en la puerta o entrando directamente a en la segunda ola? Eh, yo diría que una segunda o una tercera, porque yo he estado hablando y yo digo que hay una primera ola que fuera de febrero marzo, luego sí. hubo un pico bajito donde ya creíamos que el COVID estaba desaparecido y eso podríamos etiquetarlo como una segunda eh, ola, como tú estás diciendo, o como se dice ahora, en una segunda etapa. Eh, y ahora estamos retomando de nuevo la enfermedad, donde muchos pacientes han ido en aumento, tanto en cantidad como en síntomas, pero pudiésemos tocarlo como una segunda o tercera una, como Pero, dicen en la película, una segunda temporada. Estamos en, en temporada, correcto. Entonces, la verdad que preocupa, porque todos hemos sentido la confianza ficticia uh -huh. y no hemos estado simplemente autoevaluando uno a otro si no cojeamos o si no tenemos fiebre o si no tenemos, y nos juntamos. Correcto. Navidad es en una semana y pico, dos semanas, una semana. Salud pública o colegio, ¿qué han pensado o le han mandado un mensaje como orientación para las medidas a tomar? Porque hemos sentido que todavía está pendiente de que se decida cuáles medida o si liberar en estos días o flexibilizar, como se llama, o arreciar el control de salud pública. Correcto. ¿Cuál es la posición de ustedes como gremio? Nosotros como colegio médico seguimos exhortando que aumenten la, las medidas, que las la la medida. restricción. Nosotros como colegio médico. Correcto. Que aumente la hora de toque de queda que sean más horas de toque de queda, no menos. Que aumenten las sanciones en todos aquellos lugares donde no se esté respetando el distanciamiento físico. La celebración de la fiesta navideña debe de ser, eh, Estamos recomendando que sea solamente con las personas con las que se convive. Que no olvidemos este año de lo que es en salir a festejar la fiesta navideña. Esa es la posición nuestra, como colegio médico, y, hemos, y es lo que hemos estado diciéndoles a las autoridades de salud. Pero eh, ellos toman algunas otras medidas, eh, tomando en cuenta lo que es eh, la petición que hace el sector comercial y también lo que es el movimiento económico. Doctor. Entendemos... Bien, entendemos, escúchame ya, entendemos que al aumentar eh, la cantidad de personas que frecuenten los lugares de esparcimiento, la economía puede aumentar, claro está, pero igualmente la economía va a tener que ser o está siendo tomada un, una gran porcentaje para lo que es el sector salud, donde se ha tenido que seguir invirtiendo en en prevención y en atención a estos pacientes por lo tanto lo que se está recibiendo por otro lado se está se está invirtiendo en salud dígame ya eh, el gobierno actual eh, anunció la contratación de mil médicos para combatir el COVID le pregunta a usted eh, que es el presidente del colegio médico de la seccional Duarte ¿Cuántos médicos han sido nombrados nuevos para eh, combatir el COVID y cuál ha sido el procedimiento eh, aquí en la provincia de Duarte? Mira, eh, honestamente, te soy sincero, no sé si aquí en la provincia de Duarte ya nombraron alguno. No, pero se supone que eso se... Hemos recomendado... Doctor, pero que se supone, porque Eduardo Ariel Suero, conjuntamente con, con el presidente, hicieron un acuerdo de que eh, okay. iban a, utiliza, a utilizar un mecanismo en conjunto. Se supone que donde quiera que se va a nombrar médicos, tiene que ser con el consentimiento y con el aval del colegio médico. Correcto. Mira, nombraron unos cuantos médicos, no sé la cantidad, a nivel nacional, pero no sé si en estos momentos nombraron de aquí de San Francisco, porque hace como 15 días estábamos tocando el tema y nos mostraron el estado de los médicos de San Francisco que iban a ser nombrados, pero hace 15 días no lo han nombrado, y no nadie se me ha acercado a decirme, mira, doctor, ya logramos el nombramiento, honestamente, y eh, no he oído el eh, nombramiento nuevo, pero te estoy siendo sincero. Puede que lo haya nombrado yo no me haya enterado. Pero, Pero doctor, ¿cómo, el... ¿cuál es el mecanismo? Eh, lo, ¿Lo buscan? ¿Lo ponen no, en un listado? ¿Eso no va no, a un concurso? ¿Cómo se maneja eso? Se hace un... La manera en que lo han estado manejando es que el médico interesado que esté sin labor, lleva su currículum al ministerio, Ajá. ellos lo ponen en un listado, lo evalúan si está completo. Lo someten y entonces en Santo Domingo aprueban o no el, ese, ese tipo de médico. Tengo el caso de tres médicos que lo hemos recomendado y a eso no le ha llegado nombramiento y por eso te digo que no sé si han nombrado y yo no me entero. Doctor, eh, tenemos bueno. epidemiólogo ya en San Francisco de Macorís, en la provincia. ¿Qué me, me dijeron que nombraron una, una doctora que hizo una maestría en epidemiología que se graduó recientemente. Me dijeron eso. Ok. Doctor, ¿cuál es el mensaje a la población? Eh, ya, sinceramente, no sé si usted como médico no estará cansado, pero uno como comunicador no encuentra cómo decírselo a la gente a propósito de las navidades. Bueno, Mira, eh, honestamente no puede utilizar la palabra cansado Honestamente Lo que pasa es que eh, suena feo Que un médico diga que está cansado de llevar prevención Y de llevar y de tratar de llevar salud Pero sí, nos estamos eh, súper esforzando En que la población entienda que esto no es un juez, Que los amigos, familiares Se nos están enfermando se nos están muriendo y la gente poniendo esto muy de relajo. La gente poniendo esto como dándole demasiada confianza a la enfermedad y olvidándose de que esto eh, es un caso grave. La recomendación es la misma de siempre. Eh, higienización, uso de mascarilla, distanciamiento físico. Que no olvidemos este año de lo que es las celebraciones a granel de las actividades sociales veo eh, eh, como muchas de las compañías gracias a Dios eh, no, han, no han hecho las fiestas tradicionales de sus de sus empleados evitando eh, lo que es la pandemia hay otras que sí no han hecho que tenemos el dato eh, tratando de guardar un poco de distanciamiento pero de verdad cuando hay un momento de alegría y por qué no hasta de algunas eh, ingestas de alcohol eso se olvida y el uso de la mascarilla al momento de comer todo el mundo se la retira cuando ya tenemos mucho rato hablando nos cansamos de la mascarilla y, y, y estamos muy, muy cercanos sin, sin esta la higienización de, de las manos eh, duramos bastante sin hacerlo por lo que la recomendación una de las recomendaciones es que eh, eh, evitemos lo que es el aglomeramiento físico eh, entre nosotros y otra cosa cuando estamos y estamos o sea, eh, de que alguna persona está positiva por favor autoahísles porque todos sabemos ah, que es el tratamiento es eh, la, la, la prevención pero tenemos muchas personas que saben que están positivas y siguen yendo a su trabajo, Así siguen es. visitando familiares, sí. siguen yendo a los a, a los supermercados a, a, a, a sufrirse de sus necesidades. Así que eso es algo más que le agregamos. Si usted está positivo, por favor, ahí no salga, claro. hasta que usted tenga una pura negativa Así es, gracias al doctor Marcos Bonilla por su participación. Para nosotros, un gran placer tenerte acá. Y gracias, como siempre, sí, no, por tu no, sí. receptividad que no, fue no fui presencial, pero tenía compromiso aquí, más otro que se me agregó en hora de la madrugada. No, hay problema. Siempre es grato tenerte, aunque sea por esa vía. Gracias Marco Marcos, el doctor Marco Bonilla, señores, es eh, el... Eh, me preocupa lo de los Director médicos. provincial del de Colegio